Esa mierda. Tú no tú. Sí, yo te quería. Me contaba a mi mamá, me contaba a mi tía, me contaba de toda mi familia. Es una boluda, estoy enamorada, no sé. que era diferente. Y vamos a estar juntos y bien, Ay no. Soy la última persona que pensé que iba a hacer llorar. No pensé que iba a estar así para que me digas ya fue no te quiero está bien conocí a otra persona me va a doler pero, que me diga... pero a mí está viva no blanco pero yo a vos no te hice nada no sabes ni respetar a una mujer que no andamos en algo vos sabés que no está bien hacer eso Alex, yo no te conozco, no sé ni quién sos. no sé soy una bronca, esto mal. Me enamoré de alguien que, que nada que ver, porque no sos así. Me decías todo el día, me decías que me querías, o sea. Me dijiste, te reamos, ¿sabes? No sabías que contenta que ponía solo leer eso. Tío, no, es mentira. No sé, no, boludo. No te tenía así. Fallaste mucho. No sé de quién me voy a enamorar. No sé. Segura que no te, no te quiero ni ver, ni ver y después digo, pero no te a verlo y abrazarlo y estar con él. No entiendo. No puede estar por favor. No sé, Alex Está Ay, Se me pasó se, se afuera No te viene la mierda Yo a vos nunca te hice nada, no, no, no, no. Sin pude, pude, pude, tuve la oportunidad Puro, de hacerlo. ¿De verdad que no? no, no, no. <ríe> y no lo hice, ay, porque ay, yo decía ay, no, ay, no ay, porque ay, estoy con ay, él, ay, y aunque no se entere yo lo respeto ay, un montón ay, y lo requiero. Ay, lo llevo a perder ay, y me ay, muero, ay, y vos lo hiciste, ay, ni pensaste ay, en mí, ay, ni un minuto pensaste en mí. No sabes cómo está el tiempo de esto. Bueno, te abraza enamorado, pero yo sí. Ay, oh, esto es una mierda, esto es una mierda.